Ya, ya, ya, ya, ya, ya, yeah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Billy fast, Cash we die on Wow Wow Wow tú tenías mi tema en tu ringtone Yo tenía tu foto en mi iPhone Vamos a hacer racks que we die on ey, no veo lights lo veo todo dar Baby estoy high lo voy a olvidar Ey, quiero todo, ey, ey, quiero más Si estás a mi lado, no te voy a fallar ey, Ey, vamos a hacer morir pa' poder irnos de aquí, ya yeah. ey, ey, ey, ey, Tomo otra más, baby, no voy a sufrir, ya yeah. ey, ey, ey, ey Yo vi que te ibas, pero era todo un dream, ya yeah. ey, ey, ey, ey, ey Ella que haga fila, yo siempre te elijo a ti, ya yeah. Baby, me perdí en el día. Yeah. Quiero volver a ser feliz, ya yeah. Te voy a comprar un ring, ya, yeah, no, yeah. Para que no vuelvas a irte No tenía mío, nada que hacer, yeah, mami, yeah, mami ya. Yeah. Ando por tu booty, shiny, shiny hey, hey. Miro para atrás The three, smoking cheap, double day in my gym. Forty three, smoking cheap, double line, coming Forty three, smoking cheap, double lean, Bidimensional, no paro, fuma, no paro, gasta Ya tu chica me la voy a chingar, y, Ya tu chica me la voy a chingar, y, Esto suena ya, bidimensional. Lo prendo, lo enciendo, esa chica lo enciendo Parece del infierno, esa chica como lo menea Parece del infierno lo sabe a caramelo